¿Por qué llevo mi cabello de esta manera? Mi cabello para mí representa mi huella, mi representación sobre ello estético. Cuando decidí soltarme el cabello decidí aceptarme tal cual y como soy. Cuando era pequeña siempre quería, de una u otra manera, ser o parecerme a las chicas de cabello liso, a las chicas que eran un poco más aceptadas, hasta que de una u otra manera pensé que no era yo, de que estaba siguiendo otras cosas que no me identificaban como tal. Y el día que decidí soltarme el cabello, eh, y empecé a hacer yo desde una perspectiva mía y no de otra persona llevo mi cabello suelto hace aproximadamente un año y estoy totalmente feliz con él fue un, un proceso obviamente difícil, sin embargo muy gratificante eh, trato de cuidarlo, trato de hacer que crezca nunca he aplicado un producto que alice o que pues atente contra él de alguna u otra manera y estoy muy feliz con él